Hay que decirlo serio, bueno. continúan las protestas, o se han extendido las protestas en toda la geografía nacional Y según lo dice ese filósofo e eh, intelectual, el boli, ese gran filósofo eh, y pensador dominicano, político de alto nivel, eh, relevante que tiene una, una importancia capital en este país, el boli Dice que esa protesta son un reguero de disparatosos y coge like. Lo que hay que recordarle al boli que él es una persona, por de ahora mismo que sale en los periódicos, debido a que hay muchos disparatosos que le dan like a él. Si hay, alguien que, tú si hay decir, alguien que ha vivido de lo disparatoso... Lo que tú quieres decir <risa> si hay, es que el boli si, es candidato... Si, a lo disparatoso. Por lo disparatoso. Por lo disparatoso. Si hay alguien que se ha beneficiado y tiene mucho disparatoso, es el boli. Porque el que vota por el boli, el que habla del boli, el que ve al boli... Bueno, el asunto es que... que, que pasa. Eso es lo que pasa, que él está juzgando a estos jóvenes como él. Como él piensa de lo que aquello que le dan la... Te voy a decir serio, como diría un, un, un, como un comunicador ayer, que yo le voy a decir, no vamos a bachatear el comentario, sí. Si lo ponemos al boli en el medio, entonces no, el, no, se, no. pierde la importancia y la seriedad del comentario. Él se siente él se siente político. Independientemente de lo que dijo el boli, el país, la, estas protestas se ha ido extendiendo a diversos pueblos del oye, país. Oye, incluso... oye, para, para que él sepa, que es lo que es un ruedo del pantalón de los salcedos? Si sale de ahí, él no es nadie Así es, decíamos que las protestas Se han ido extendiendo Sobre todo por ejemplo ayer en San Francisco de Macorís Ya cinco, ya entrando la tarde-noche fue una gran cantidad de personas En, Así, en el... su gran mayoría jóvenes Se concentraron en el parquecito De, la, de los mártires Aquí en San Francisco de Macorís eh, En su gran mayoría jóvenes sí. Jóvenes eh, que se han estado uniendo a esta protesta, exigiendo exigiendo la renuncia de los miembros de la Junta Central Electoral. Una protesta donde todos, o todos tienen, o tenemos derecho a protestar, y otros también a no estar eh, de acuerdo con esta. Pero lo interesante es que esta protesta se puedan llevar a cabo sin eh, causar... Eh, sí, equivocado, eh, no, pero los jóvenes muchas veces mueven mucho. Situaciones difíciles. Tú Yo te vuelvo, te voy a recordar, te, voy, te mencioné ahorita... Cuando Balaguer estaba en el anonimato político, cuando Balaguer se pensó que iba a morir políticamente, que, un, que los jóvenes en una campaña lo trajeron de vuelta. Equivocado o no, de en esa época, pero lo trajeron lo de vuelta. Lo que sí yo entiendo... Es decir que los jóvenes mueven. Es que, además, estos, mueven son, el estos jóvenes político. están siendo mm -hmm. guiados. Mm -hmm. Esto es una protesta que muchos dicen que es una protesta espontánea, ¿sí? ojalá, mm, ojalá y sea espontánea, y sea un, una, igual eh, un como la Bacha de Belli. que los jóvenes hayan tomado la decisión de empoderarse y, y con todo su derecho de exigir eh, que las cosas se hagan eh, con transparencia. Mira Víctor, ah, lo único que que no es dirigido por algo es una turba, y eso no es una turba. No. Tiene que haber una dirección. Eso, se, eso se es se un estupidez de estupide la gente que dice que no. A eso lo están guiando, se amigo. Lo que no se guía es una turba y eso no es una turba. se intentó convertirse en una turba cuando cuando cuando exactamente. Frente a la junta central. Pero todo es guiado. Pues, se le escapó, verdad. Y tú, se, se, cometió, le, se, se le cometió. Se le escaparon 10 granadas. Diego Palacrimo, ¿verdad? Y pudo haber creado eso una situación que hoy tuviéramos nosotros pues lamentándonos. Ahí ven ustedes la gran cantidad de personas que se concentró en el Parque de los Mártires en el día, en la tarde, noche de ayer, eh, con el objetivo de seguir protestando y exigiendo la renuncia de los miembros de la Junta Central Electoral, algo que no no va a ser que no se va a mm. materializar porque no es verdad. Eh, que lo van a hacer además, eso crea una situación todavía peor. inmanejable y peor de la situación que estamos viviendo en este momento. Ojalá y que dentro de esta, esa movilización, esa protesta seria, pues no no se quiera pecar en más revueltos. Porque yo, aquí, hay yo, gente oh, que, aquí hay gente que... Que apuesta a eso porque Viven de una, eso una, Algo que quieren que yo quiero que aprendan los políticos Que van a entrar en campaña de una vez De que, el, de que la Junta le dé el dinero Porque ayer lo que se reunieron fue para buscar cuartos de la Junta Porque querían todos los cuartos de la Junta Tanto los de ahora, que les reparen Lo que gastaron y lo que, y lo que Viene para, para mayo, eso fue lo que fueron a hablar Ayer a la Junta, todos los partidos políticos Olvídense que no fue a hablar del pueblo Y arreglar esto, en no esa vaina es cuarto lo que hay okay, en, eh, De por medio okay, eh, eh, Decirle que eso fue un ejemplo de cómo se hace una movilización sin tener que obstruir el tránsito. Sí. ¿Oyeron? ¿Mm? Un pequeño taponcito. De... No, no, sin obstruir el tránsito. Pero, pero, pero hubiese sido el boli que está ahí o sea, y, y, y tapa el tapo, eso. ¿Sabes por Era la ¿sí? gente mirando. Exacto. No era nada. Pero no era porque la gente no, que no, no pasaba. Calle, no, no, no. La gente se paraba hacia además, su mueca. Además. ¿Te recuerdas el asunto de la marcha verde? Sí, la marcha negra. Sí, exactamente. El mundo con, su, con su pieza de vestir. A lo que, a lo que dicen, quitando la importancia a esto, de que eso es dirigido, claro que es dirigido, señor. Porque todo lo que no es dirigido es una turba y eso no es una turba. No, yo digo, cuando yo digo que es dirigido, porque no. quienes salen a dar declaraciones sí. son los que se, ha, se han no, autodefinido no. como líderes eh, de la sociedad civil, claro. que toman el micrófono cuando llegan a las cámaras y se expresan y... Eh, dando a entender eh, que son los lo, lo, lo, los que están no coordinando, como que son los voceros de esos jóvenes que, es que están... Que ahí, no, no hay hay, ahí no hay revolución, ahí, no ahí cada cual tiene su matiz, cada cual quiere, su, quiere, quiere parte del pastel político. Eso, eso, no es que, eso no es un secreto para nadie, de que de que hay siempre un... Lo que pasa es que es el papel de la oposición, señores. Si, si, el, si el gobierno cancanea, la oposición tiene que buscar la forma de, de, de, de quitarlo y sacarle provecho a cada cosa. Entonces, ¿cómo es? ¿Es, es? Hacer rueda de prensa, que es lo que hace el PRM, que esa es la oposición que hace. Hacer una rueda de prensa. Esa es la única oposición que hace el, el, el PRM. Una rueda de prensa. Oye, ellos se ponen guantes de seda para pelear. Tú eh, hablabas ahorita de lo que fueron a hacer los partidos políticos la, en la reunión de ayer. Bueno, se dio la reunión? Y ahí, pues, se pusieron de acuerdo. Eh, Las la elecciones van el día 15 de Voy marzo, a mí, que de tres temas hablaron pero dos de, de cuarto Hay algo, hay algo que, que a mí me gustaría saber cuál fue el partido, cuál fue el dirigente eh, el delegado que se atrevió a decir: todavía Antigua sabe. Eh, que tuvo el tupe. De, de, de decirle a la Junta. <risa> a eso fue que fueron los lo miles de sabes. ciudadanos que fueron contratados, contactados para que fueran parte de las mesas electorales, presidentes, secretarios, sí. los vocales. Que le quiten Entonces, esos cuartos, se, se los den a los... de las mesas electorales eh, le fueran no se le pagara, fueran retenidos y, y que esos lo... recursos le fueran entregados a los partidos políticos. Yo saber, me gustaría saber cuál fue... El, sí. di, el delegado o, el, o de qué pero partido es que todavía que este pueblo eso a la Junta Central todavía Central este electoral. pueblo cree que los partidos políticos luchan por ello pero usted, todavía aún pero oiga bien lo que estoy diciendo oiga bien que esas personas que cumplieron con su deber no que, se que se lo den a ellos a las 4 o 3 de la mañana para ir a estar ahí Aquí lo que aquí haciendo, cuatro, está dándole cuatro partidos políticos, es política. El compromiso que asumieron con la Junta Central Electoral y con este país, cuando van a, <risa> sugiere un, un delegado <risa> de un partido, de que esos recursos, como no se hizo el trabajo, como las elecciones se suspendieron, sí. a veces fue un problema de medio. Oh, que no se le pague, que esos recursos, si son 3 millones, se le entrega a los partidos. Sí, sí, ahí, claro. Qué bonito, no, ¿eh? No. Ese no. está bueno de agarrarlo, el que puso la propuesta, o el no. que fue el tercero, que Oye, fue capaz de. Dar... Colgarlo por los timbales. <risa> Ay, colgarlo por los timbales, porque ya, ya ese es el colmo, ya.